Y Joaquín traslmació Jesús oya Jerusalén campa un hebreo que lleva en semilluit para Dios. Y pan un país calpan, ni sus toca de y las, y las ovejas. Un catca campa y juan y hebreo y toca betesda. Ne campanaltilo, que piraya ya maquil Ni man un y juan coche Ciegos, ni maúñe Juan sepuilla Y esuáme que Manolini Unat, un San Pan pasan así un tiempo, y coaxen ángel Temuaya, allá ni campan al estilo ni manco Unat, un Que Juan Achitopa pa un at Pastía, más que sangatrejo a cual ovisle Un panemía en Tlacat Y esuáñe kipiaya treinta y ocho y jesús uquitac, un paúno ni quita que cada vez que algo hago quita soltito. ¿Tiene Señor, ¿sni que pia que no neces calles te sih tico un at? ¿Eh cuál no Jesús o qué híe. Shmo te lqueta ni man suiga. Ni man o contilan y pet ni man unesne. Pero y un uchipa un tonazli y cuac no se un hebreos. Y es hoy que hay un trajecancaman un hebreo su quilisque un Aman intonazli sábado. Y tan abat el Moisés, smiscawilia para actic mumamaltes mopet. Un traca loquimili. Un yehuan o nechpasti o nechili. Cascopu y mopet ni ¿Qué más hubo que trasto el Aquí no me pero un tracat, es que a aquel no Pampa Jesús no y cual ni y es un panemilla. Mas Jesús no que no es que no es que Maka que sepate tláctlacos, para mácao que no chivas, y tlájeejo a másteh mohti. Que más un tláctláctluya, ni mangoquín machistito, y tláyekankáhuangón hebreos, y caúñejo a oquipasti, y Jesús.